Eh, sobre la bolsa. La bolsa uh, ha tenido momentos muy difíciles, pero también repuntes. ¿Dónde estamos? estamos ¿Hemos llegado al fondo? Eh, ¿Qué desconta descuenta la bolsa y lo que todavía no ha descontado? O sea, ¿qué, ¿Qué se puede esperar? Y luego, el, el tema renta fica, renta variable. Bueno, yo creo que... que Mobiliario también. Sí, yo creo que los mercados han descontado ese escenario ya de, de esta inflación, ¿no? Eh, pero también yo creo que lo que podría hacer que se produjeran caídas todavía más acusada sería si bien un escenario en el que claramente se aleja ese escenario que tenemos ahora como base ¿no? que los bancos centrales podrían empezar a girar el endurecimiento de su política monetaria no en el caso de Estados Unidos en la primera parte del año que viene no en el primer trimestre no y en el caso de la eurozona un poquito más más tarde no si fuéramos a un escenario donde la inflación no acaba de, de controlarse y sigue desbocada no sobre todo aquí lo interesante es mirar ya no solamente cómo evoluciona la inflación subyacente, porque ahí sí que estaremos viendo cómo esos precios energéticos y de los el encarecimiento de las materias primas, y los costes de salarial empiezan a trasladarse ya al resto de la cesta representativa de la compra de los hogares, sino también empezar a analizar las variaciones, los promedios de crecimiento mensual eh, a cada tre, eh, media de, móvil de tres meses, no porque si vemos que esa, ese crecimiento mensual sigue ¿no? eh, esa tendencia al alza o que no acaba de... de situarse en terreno negativo, ¿no? pues lógicamente ahí estamos en un escenario que yo creo que todavía la, la, la bolsa no ha podido despuntar. Y también creo que podríamos ir a caídas adicionales si al final se produce ese escenario adverso ¿no? de cortes de suministro de gas, porque yo creo que es algo que es difícil de cuantificar no, y eh, eh, que tampoco los inversores tienen en su memoria, ¿no? porque... Si analizamos la edad media de los inversores, ¿no? Yo creo que hay pocos que hayan vivido, ¿no? La crisis del petróleo y lo que eso representó, ¿no? Eh, y en cuanto a renta fija, vamos a un entorno claramente, yo creo, de repuntes adicionales de, de, de las tires, ¿no? Con un mayor endurecimiento de las condiciones financieras, como comentábamos, no solamente para los estados, sobre todo los estados que muestran una peor calidad eh, crediticia o mayores niveles de desequilibrio presupuestario. Y ahí estoy pensando pues, en España, en Italia, ¿no? donde también va a ser muy importante el escenario político, ¿no? la configuración de los gobiernos, o incluso las próximas elecciones que ya tenemos en el horizonte eh, eh, en España. Y también yo creo que, que ahí vamos a seguir viendo repuntes de, de tires, sobre todo mientras siga este endurecimiento de la política monetaria o siga sin verse una, una tendencia clara de estabilización de los precios y ya ¿no? moderación de, de la inflación y lógicamente ese endurecimiento de las condiciones financieras ya está viéndose en ese repunte de los tipos hipotecarias, no solamente en el Euribor, en Estados Unidos han tocado sesión días eh, el 7%, en Reino Unido también han repuntado al 6% y esto lógicamente eh, lo que va a frenar también es el sector inmobiliario, no, no solamente la construcción de obras nuevas sino que también vamos a ver una menor, eh, menores transacciones, ¿no?, de compraventa inmobiliaria y eso ya se está viendo en caída de los precios de, los, de las viviendas, a lo mejor no de forma acusada en España, porque aquí es verdad que los precios han crecido, pero a tasas mucho más moderadas que en otros países como en Estados Unidos, en Suecia, ¿no? o en Australia y en Canadá, donde sí que se está observando claramente ya, ¿no?, un cambio, ¿no? en la tendencia del, del sector inmobiliario, no solamente de construcción, sino de firma de hipotecas y también de precios de los inmuebles. Muy bien, yo diría que hemos hecho un cuadro bastante amplio eh, y en realidad eh, te, te agradezco mucho porque has hecho un análisis muy realista eh, donde efectivamente mmm, la única cosa que falta es la certidumbre porque no tenemos ninguna certidumbre, podemos solo hacer hipótesis, eh, un análisis eh, concreta de lo que está pasando. Eh, no cabe duda que el, el año 2023, de lo que tú también eh, dices, es, eh, será un año difícil, será un año complicado, quizás más de este año, que de cualquier manera eh, goza de un primera, una primera parte bastante positiva. Pero bueno, tenemos que seguir positivos y pensar que todas las eh, eh, situaciones que tú describes eh, como eh, riesgo eh, no se manifiesten eh, y al revés eh, la situación pueda cambiar y por lo tanto eh, también el, el sentimiento eh, de los inversores y también de las empresas de la familia. ¿no? Entonces yo diría nos damos cita uh, un poco dentro de algunos meses para ver eh, a qué punto estamos y esperando de poder comentar eh, decimos que, que todo ha pasado hacia el positivo, ¿no? ha ido hacia el positivo y no hacia lo peor, ¿no? eh, la, la parte más negativa. Por lo tanto, muchas gracias Alicia a ti, y, y, y esperamos eh, nuevos comentarios más adelante, repito, que sean más gratificantes, más satisfactorios para todos. Seguro. Un abrazo ¿Para? y muchísimas gracias, Josep. Gracias a ti como siempre, Alicia. Muchas gracias.